Lo número 2 es trabajar con algunas capas de ajuste que me parecieron interesantes como para darle mayor realce a tu trabajo de producción audiovisual. Sobre la línea de tiempo pones control A para seleccionar todos los clips, clic y arrastras hacia la derecha. Lo vamos a dejar por ahí. En el panel de proyecto vamos a dar un clic aquí y vamos a elegir la opción que dice barras y tono. vamos Damos clic en OK, mira lo que ha pasado acá. La arrastro a la línea de tiempo y vas a tener este efecto de barras y tono. voy a moverme un poquitito más hacia la derecha porque quiero poner ahora la segunda capa de ajuste que vendría a ser la opción que dice universal counting, damos clic en ok, mira lo que tienes aquí, simplemente das clic en ok ahora puedes hacer esto, arrastras hasta acá y digamos que en primera instancia he presionado la barra espaciadora ¿no? tienes estas barras de color y luego tienes esto que ya es un clásico dentro de los... Eh, de, las, de las proyecciones de video mira qué bien que te está quedando y la última opción que vendría a ser video en negro damos clic en OK esto te permite generar una pantalla negra lo voy a poner aquí encima de, de, de, de para que lo puedas ver ver ahí lo voy a checar un poco esto te permite generar una pantalla en negro ¿sí? negro y tranquilamente la puedes fundir para que se pueda seguir viendo tu proyección audiovisual